por último vamos a ver una operación muy importante cuando tratamos con radicales que es racionalizar los denominadores ¿Eh? es decir, lo que buscamos es cuando tengo una fracción con un radical en un denominador quitar esa raíz de ahí de esa manera, si tengo dos fracciones y las tengo que sumar y restar y quito primero las raíces del denominador, yo voy a poder después sumar haciendo los mínimos como múltiplos. Pero si no quito estas raíces de aquí, no voy a seguir saber operando. Por eso es muy importante primero saber racionalizar, es decir, quitar las raíces de los denominadores. Vamos a ver tres casos. Cuando únicamente tengo una raíz en el denominador y no aparecen números. Lo que tengo que hacer es muy sencillo. Multiplico arriba y abajo... Esta raíz la multiplico arriba y abajo, o esta fracción la multiplico arriba y abajo, perdón, por el mismo número, en este caso raíz de 2, ¿vale? Entonces aquí arriba me queda 3 por raíz de 2 y abajo ¿qué me queda? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Aquí tengo raíz de 2 y raíz cuadrada de 2 al cuadrado lo voy a hacer esta vez despacio, pero el cuadrado sabemos que se va a ir con la raíz, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que para una potencia paso esto aquí dentro y tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿vale? y ya hemos quitado la raíz de aquí, porque el cuadrado se va con la raíz, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando tuviéramos, aparte de una raíz en el denominador, algún número más. Lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. El conjugado de este es el mismo número la misma expresión pero cambiada de signo 2 más raíz de 3 y aquí 2 más raíz de 3 si multiplico arriba y abajo por el mismo número obtengo una fracción equivalente y por lo tanto la expresión no está cambiando pero es un truco para poder deshacerme de esto y antes de seguir vamos a recordar un producto notable importantísimo que lo repetimos muchísimas veces pero nunca os acordáis y es que cuando tengo dos números sumando y los multiplico por esos mismos números restando, es decir, a más b por a menos b Suma por diferencia es igual a la diferencia de cuadrados. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y con esto nos vamos a deshacer de las raíces, ya lo veréis. Bien, lo que tendríamos aquí es 3 por, porque esto está multiplicando, ya abro un paréntesis para no equivocarme luego, porque este 3 multiplica a todo lo que hay aquí, a este numerador completo. Y ahora estamos multiplicando a menos b por a más b. A, a, b, b, ¿lo veis? Y esto es lo mismo que poner 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. ¿Vale? Es la fórmula que hemos visto aquí. Bien, si seguimos procediendo tendremos aquí 3 por 2, 6 más 3 por raíz de 3, que no lo podemos suprimir. 2 al cuadrado que son 4 y raíz de 3, este 2 ya sabemos que se va con el cuadrado y tenemos aquí... Eh, perdón y tenemos aquí 3 y si seguimos tenemos 6 más 3 raíz de 3 dividido entre 4 menos 3 que en este caso es 1 y algo dividido por 1 sabemos que es ese algo 6 más 3 raíz de 3 de acuerdo este sería el resultado final es decir lo que hago es multiplico Arriba y abajo por el conjugado de este, que es lo mismo, pero en vez de, si tiene un más ponemos un menos y si tuviera un menos, como en este caso, pues ponemos un más. Vamos a ver si lo que tenemos abajo son dos raíces, que es el tercer caso. Pues hacemos lo mismo, multiplicamos y dividimos por el conjugado de este, ¿vale? 3 raíz de 2 menos raíz de 3 y multiplicamos arriba y abajo por el conjugado de este. Y seguimos hacia adelante. Multiplicamos 3 por raíz de 2 más raíz de 3. Y ahora tenemos otra vez suma por diferencia a y b y a y b, que son lo mismo. Es decir, raíz de 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. ¿Y qué ocurre ahora? Pues... Que la raíz con el cuadrado se va y la raíz con el cuadrado se va. Y aquí tenemos un 2 menos 3. El resultado final de esto sería 3 raíz de 2 más raíz de 3, con un paréntesis aquí, y aquí 3 menos 2, que es menos 1. Si continuamos por aquí, si continuamos por aquí la expresión, tendríamos este menos 1, que convierte a todo esto en negativo, y tendríamos menos 3 por raíz de 2, más raíz de 3. Y si queremos hacer esta multiplicación, ¿eh? pues sería menos 3 raíz de 2 menos 3 raíz de 3, porque menos 3 por raíz de 2 y menos 3 por raíz de 3, ¿eh? y no tenemos aquí. Bueno, pues con esto tendríamos la base para hacer prácticamente todas las operaciones con radicales. Espero que el vídeo sea de ayuda y os mando un saludo a todos.